Uy, creo que lo que más me gusta de él es que es una persona sensible, es una persona honesta, que siempre dice las cosas de frente, es una persona muy humana, es una persona súper creativa, súper original, que todo el tiempo está eh, creando cosas y que tiene una facilidad para ello. Eh, me gusta que, que, que es una persona muy libre, que ha, que ha también, al igual que yo, ha atravesado por por cosas muy difíciles en cuanto a lo que él es y ha, y ha sabido demostrarlo y explotarlo y, y volverlo algo positivo, ¿no? Eh, eso creo que es lo de las cosas que más rescató de él. Pues mi proceso de salida del closet fue... fue doloroso como todos. Creo que eh, por más abierta que sea tu familia, el proceso de reconocimiento es, es complicado porque te enfrentas a algo que la sociedad te impone como algo que no está bien, eh, pero creo que a pesar de, a pesar de todos estos eh, eh, estigmas y de todas estas eh, cosas que te imponen la sociedad, eh, alrededor tenía a gente que me quería. A mí me decían niña, marica, Jorgita, un montón de cosas. Me comparaban con, con personajes gays de alguna serie, de alguna película, de una telenovela. Como que sí, sí, sí era muy, muy fuerte para mí recibir todas esas, todos esos ataques. Eh, realmente en la escuela trataba de pasar desapercibido para no, para no crear tanta tan, tanto tema sobre mí. Eh, y ese tipo de cosas y ese tipo de comentarios me los llevaba a la casa y resonaban mucho para mí y, y, me, y, todo, y eso generaba un tipo de paranoia porque, pues, yo ya sabía quién era, no lo quería aceptar porque para mí era muy fuerte, eh, era muy fuerte poder enfrentarme a esta realidad, pero además una realidad en la, de la que no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? me, me, me, me sentía culpable, me sentía mal, ese, ese, ese tipo de eh, insultos, ese tipo de, de comentarios resonaban más de, lo que, más de lo que la gente que me, las de, que me los decía creía, o sea, eh, todo el tiempo me, me sentía como, como atacado, me sentía perseguido por esos comentarios, por esas personas. Eh, y pues sí, representaron, y representaron yo creo que también una, un motivo por el, que sal, por el cual salí del closet Al final de cuentas, eh, pues yo ya sabía quién era... Yeah!